Fuen tuvo su origen a mediados del siglo pasado, con el nombre de Fundación Hogar del Empleado, era una asociación benéfica y social que velaba por el desarrollo integral de los trabajadores y sus familias. Promovía la construcción de viviendas, prestaba atención médica e impartía formación a niños, jóvenes y adultos. La Fundación siempre ha estado muy próxima a su entorno social y en cierto modo ha sido reflejo de ese entorno y fermento transformador del mismo. Solo así puede entenderse sus orígenes a finales de los años 40 y su posterior evolución hasta llegar a ser hoy día una institución comprometida con los procesos más emergentes de la sociedad. Con la llegada de la democracia, la institución renovó sus postulados y sus actividades. Actualmente,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 y también mmm, sugiere propuestas alternativas de reconfigurar este modelo económico, ecológico y social para caminar hacia un mundo justo y sostenible. Y por otro lado, el área educativa que se conecta bien con este área ecosocial que pretende formar ciudadanos y ciudadanas eh, comprometidos con este mismo modelo hacia el que queremos llegar. FUE gestiona tres colegios concertados, la Ciudad Educativa Municipal y Patia, en Rivas Bacia, Madrid, y los centros Lourdes y Montserrat en Madrid Capital. Los tres ofrecen todas las etapas, desde infantil a bachillerato, con diversas modalidades, incluida la de Artes, y determinados ciclos y programas de formación profesional. Si nos remontamos hasta los inicios, por las aulas de FUEN han pasado más de 100.000 alumnos y alumnas que han recibido una formación de calidad innovadora y plural. PUEN concibe la educación como un medio compensador de las desigualdades sociales y como servicio público. Sus centros ofrecen una formación que fomenta la convivencia y el compromiso con valores como la solidaridad, la justicia social y la sostenibilidad. Nuestros profesores comparten un proyecto que se basa, por un lado, en la formación permanente, por otra parte, en la innovación y también en el trabajo colaborativo, teniendo siempre en cuenta que los verdaderos protagonistas del proceso de aprendizaje son nuestros alumnos y alumnas. Todos los centros educativos de FUEN son no confesionales y trabajan sobre un firme respeto a todas las creencias, transmitiendo esta postura a los estudiantes. El alumnado que sale de los colegios de FUEM queremos que sea una persona no solo bien formada, sino fundamentalmente eh, crítica y comprometida con el entorno social en el que vive. FUEM Ecosocial es un espacio para la reflexión, el encuentro y la promoción del debate crítico sobre los problemas y desafíos económicos, ecológicos y políticos que tienen planteados las sociedades actuales. Entre las múltiples cuestiones que nos motivan la reflexión se encuentra la pregunta de hacia dónde nos encamina esta crisis de civilización a los ciudadanos de este planeta o, o esta otra de qué podemos hacer para construir una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática, más sostenible. FUEN es hoy en día una institución moderna que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Varias son las señas de identidad de FUEN, pero sin lugar a dudas nuestra singularidad consiste en la interacción, eh, articulación e imbricación entre lo educativo y lo ecosocial. Queremos, para ello trabajamos, eh, que nuestro proyecto pueda tener influencia en la sociedad con capacidad de transformación de la realidad.